Gracias. Eh, buenos días. Eh, vamos a dar comienzo a una nueva conferencia del CIO, a un nuevo seminario. Nuestra invitada de hoy es María Ángeles García Ferrero. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte en nombre del CIO el haber aceptado esta invitación. María Ángeles es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid. En 2018 se doctoró en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su director fue Alberto Enciso, que también tuvimos el privilegio de tenerlo aquí, pues allá por octubre. Actualmente es investigadora en el Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Y bueno, su trayectoria investigadora es excelente. Ha publicado numerosos artículos y como fruto y reconocimiento de ese trabajo ha obtenido varios galardones. El más reciente fue el premio José Luis Rubio de Francia 2019 concedido por la Real Sociedad Matemática Española, que reconoce a los mejores matemáticos jóvenes del país, en este caso matemática. Eh, un poco antes, en el año también 2019, recibió el premio eh, Vicente Caseles, concedido por la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA, y también concedido a jóvenes investigadoras, investigadora en este caso. Que añ añadir también que como estudiante... Ya se veía venir, ganó la medida de oro en las Olimpiadas Nacionales de Química y Física, medalla de bronce en Iberoamérica, de Química, premio nacional fin de carrera y premio extraordinario. Bueno, en cuanto a su investigación, pues sus principales aportaciones han sido desarrolladas en el campo de la ecuación de ideas parciales, concretamente en la teoría de aproximación global y sus aplicaciones al estudio de puntos calientes y superficies isotermas. María Ángeles, es un placer y una satisfacción tenerte aquí, aunque sea virtualmente, y agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues eh, cuando quieras puedes empezar, siéntete como en casa… Bueno, no. Muchas gracias, muchas gracias por esta uh, maravillosa presentación y sobre todo por la, por la invitación a participar. Eh, bueno, pues eh, Con toda esta situación la verdad es que es un placer poder mantener cierta normalidad ¿no? con los seminarios y con las charlas y demás. Y aunque sea virtualmente, bueno, pues sentirse también un poco más cerca o presente en otros sitios. Así que muchas gracias por ello, eh, es un auténtico placer. Eh, y bueno pues empecemos con lo que es la, la charla en sí eh, hoy quiero hablar de algunos de los eh, resultados y de las áreas en las que trabajo fundamentalmente pues como ha dicho Ángel eh, parte de mi investigación eh, fundamentalmente eh, la tesis tuvo, tuvo que ver con teoremas de aproximación eh, de tipo Runge para ecuaciones parabólicas y el estudio gracias a ellos de, de los eh, puntos calientes, esto será parte de la charla de hoy, pero eh, también ampliada con, eh, con eh, áreas o con, con resultados afines en el campo de los, de los, de los teoremas de aproximación y eh, de las propiedades de continuación única que son eh, clave para estos resultados, tanto en operadores locales, que fue fundamentalmente lo que, lo que traté durante la tesis, como operadores no locales en los que también tra trabajo actualmente. No obstante, eh, eh, bueno, estos, todos estos resultados tienen ciertas aplicaciones y dado eh, el público de, de la charla de hoy, voy a intentar que eh, el énfasis o que eh, mayor parte de, de la charla se enfoque en las, en las aplicaciones. Y aquí solo un pequeño aviso, es muy eh, fácilmente... Eh, mi concepto de aplicaciones difiera del de muchos de vosotros en cuanto a que mis, mis aplicaciones se ven desde un punto de vista más teórico aunque intentaré conectarlas con problemas que aparecen en, que aparecen en el mundo real ¿no? problemas eh, pues de, de imagen médica por ejemplo pero eh, permitidme hablar de aplicaciones con esta, otra, con esta otra perspectiva digamos menos quizá tangible desde el punto de vista numérico del, desde el punto de vista de llegar a, a, a algo más concreto, ¿vale? Pero no obstante, eh, eh, enfocaré ahí mi, mi charla y ya para empezar pues eh, os muestro aquí algunas de las aplicaciones con las que, con las que los resultados eh, que voy a presentar tienen que ver. Pues por un lado hablaremos del problema de Calderón, que es un problema inverso que está detrás de... Eh, la tomografía de resistividad eléctrica que podéis ver en el primer dibujo para detectar bolsas de petróleo bajo la tierra, por ejemplo. Es el mismo problema desde el punto de vista matemático eh, que subyace en la tomografía de, de impedancia eléctrica para detectar, eh, pues, eh, por ejemplo, un tumor eh, pulmonar eh, gracias a medidas que se toman eh, simplemente eh, con electrodos distribuidos en el... En el, en el pecho y en la espalda y sin, sin ser una técnica invasiva. También otra de las, otro de los resultados eh, puede conectarse con la, con la tomografía eh, axial computerizada. Eh, en este caso bueno, pues, eh, veremos un resultado que tiene que ver con la transformada de Hilbert eh, que aparece eh, en el procesamiento de imágenes de este tipo de técnicas y eh, algo que, bueno, menos, menos conectado con, con eh, estas aplicaciones, pero también que quiero discutir y que incluye el caso de los puntos calientes, pues será eh, la, la descripción de, o prescripción de propiedades cualitativas, por ejemplo, en fluidos o en, o en distribuciones de temperatura. Pero para poder llegar a esto, eh, necesito empezar eh, hablando un poquito, introduciendo. Eh, los conceptos del título, eh, continuación única y aproximación RUNGE. Para entender o, o eh, coger la idea de, de lo, que estos, eh, lo, lo que estas propiedades eh, nos vienen a decir, lo más sencillo es empezar con propiedades que conocemos para las funciones holomorfas. Eh, por un lado, eh, sabemos que una función holomorfa, supongamos en... en en un conjunto del, en un conjunto del, del plano complejo eh, sabemos que si se anula en una parte más pequeña de él entonces esta función debe ser cero, ¿Vale? esto es la bueno, continuación analítica o el, el teorema de identidad que, que, se estudia en, que se estudia en análisis complejo. Otra propiedad que conocemos de las funciones holomorfas es eh, lo que se conoce como teorema de Runge y que dará nombre a todos estos resultados de los que voy a hablar que nos dice que si tenemos una función holomorfa, de nuevo en un, en un pues vamos a pensar en un disco del, del plano complejo, vamos a poder aproximarla uniformemente por polinomios. Bueno, esto he dicho un disco a, a propósito porque bueno, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir el dominio donde la, donde la función es holomorfa, lo podéis ver en la esquina inferior derecha, pero no voy a entrar eh, en detalles a, en este momento. Pues estas dos propiedades que acabamos de ver son, eh, en cierto modo, le, eh, las propiedades que vamos a estudiar y que llamaremos continuación única y aproximación de Runger. Y que eh, pueden generalizarse a, otros muchos, a otras muchas ecuaciones, como veremos aquí en el caso más sencillo. Aquí tenemos el Laplaciano, que será pues, la ecuación elíptica eh, más, más simple que podemos tratar. Y vamos a ver cómo estas dos propiedades, eh, uy, no lo estáis viendo actualmente. Vale, ahora, eh, cómo estas dos propiedades, digamos, se escriben en este caso. Por un lado vamos a tener la continuación única, que ya veremos después que hay distintas versiones, eh, pero ahora mismo fijémonos en esta. Nos dice lo siguiente, tenemos una función armónica en, en Rn. Y sabemos que se anula en un conjunto omega, entonces la función ha de ser idénticamente nula. ¿vale? Esto, eh, pues esto es lo que se conoce como continuación única en su versión débil que veremos después para el aplaciano. Eh, hablo del aplaciano que es el más sencillo y en este caso pues, la, la, lo que es la propiedad no, no esconde tanto... Contenido porque sabemos que las funciones armónicas son analíticas entonces estaríamos eh, es decir, podríamos aplicar la continuación analítica similar a la que vimos antes pero eh, este tipo de resultados se puede extender a otros operadores eh, a otros operadores elípticos en derivadas parciales locales. Por otra parte tenemos eh, lo que ahora sería el teorema, el teorema de aproximación de tipo Runge que nos dice que cualquier solución en un, en un dominio omega, que tendrá que satisfacer ciertas condiciones que vuelven a ser del estilo de, la de, de las que tenemos abajo para el caso eh, del plano complejo. Cualquier solución puede aproximarse por una solución, pero ya no solo en omega, sino en todo el espacio. ¿vale? Y cuando digo puede aproximarse es que la diferencia en omega, que es donde ambas están definidas, puede hacerse tan pequeña como queramos en una norma adecuada. Eh, pues esta es un poco la idea de, de los eh, resultados que, que vamos a estudiar, pero como también se mencionaba en el título, eh, no me quiero restringir solo a operadores locales, sino también tratar operadores no locales, eh, quizás sean eh, operadores eh, con los que estemos menos familiarizados, así que brevemente lo que puedo decir es que los operadores no locales son aquellos eh, que… Por comparativa, es decir, en un operador local, si, si tenemos el, el laplaciano, si queremos eh, calcular el laplaciano de una función u en un punto, solo nos importa cómo es la, la función u en un entorno pequeñito del punto. ¿no? Esto es porque es local. En los operadores no locales, eh, cuando lo aplicamos a una función y miramos un punto, este valor va a depender de cómo es la función eh, pues en, todo, en todo el espacio o al menos en más puntos más allá de, de un entorno próximo. El caso, uno de los casos más estudiados eh, es el, el aplaciano fraccionario. Vale. Eh, un segundo, es que estoy viendo que no está, no estáis viendo exactamente lo que estoy enseñando y no sé muy bien por qué. Ahora, hay como cierto, cierto delay y ahora esto, lo, yo lo he quitado la, eh, la, banda, la banda izquierda y... No sé por qué, no lo veis. Pero si le doy aquí, perdón por las por las por la parte técnica. Espero que desaparezca en algún momento. Eh, pero aún así, eh, lo que sí creo que, que. Ah, perfecto. Veis aquí, este es el aplaciano eh, fraccionario. Eh, esta, este numerito es eh, gamma, es. Eh, será normalmente un número positivo no entero. ¿vale? Si es entero, lo que tenemos son múltiplos de la placiano, que son operadores locales. Lo que queremos es algo no local, eh, pero lo, lo veremos con más detalle eh, en un momento. Bueno, pues ahora las propiedades cambian un poquito. Lo que escribo aquí como continuación única, que no es exactamente la continuación única, eh, pero, pero está relacionada con ella, eh, eh, tiene una, una, un aspecto similar a lo que vimos antes, pero fijaos en, en una diferencia. Antes estábamos eh, asumiendo que la, la ecuación, el operador aplicaba la función, se anula en todo el espacio. Ahora, nos basta asumir que esto ocurre en omega para eh, deducir que la función debe ser eh, nula en todo el espacio. Esta mayor flexibilidad, digamos, ¿no? porque estamos exigiendo mucho menos a este nivel, eh, eh, perdón, esta mayor rigidez porque estamos eh, se va a reflejar en mayor flexibilidad a la hora, del, a la hora del, de los teoremas de tipo Runge donde no vamos a poder solo aproximar soluciones en omega como hacíamos antes sino funciones en omega y las vamos a aproximar por soluciones del operador eh, vamos soluciones homogéneas del operador aplicado a la función en omega vale eh, es decir, en esta tabla lo que estoy intentando es, por un lado, dar la idea de cómo son estos resultados y por otro comparar un poquito los dos casos que veremos, eh, el caso local y el caso no local. Eh, pero como he dicho... Eh, pero como he dicho, eh, bueno, eh, existen distintas eh, versiones de lo que es la, la continuación única. Voy a referirme aquí a dos. Por un lado vamos a hablar de la propiedad débil y la propiedad fuerte. En el caso de la propiedad eh, de continuación única débil, eh, diremos que un operador satisface esta, satisface esta propiedad si, como mencionaba anteriormente, cualquier solución eh, de, de la ecuación homogénea que se anula en un subconjunto del dominio donde estamos considerando la ecuación, se anula idénticamente en ese dominio. ¿Vale? Eh, podemos hablar también del caso, de, del caso de continuación única desde la frontera, que son eh, equivalentes en el caso de que eh, se dé que lo podéis ver ahí, pero eh, omitiré ciertos detalles que aparecen en las, en las diapositivas. Hay dos cosas que quiero remarcar. Es decir, esto es cómo es la propiedad. No todos los operadores van a satisfacer esto. Y por otro lado, eh, los, es decir, van a existir ciertas condiciones sobre omega o sobre el dominio donde la función asumimos que se anula de primeras eh, a la hora de aplicar estos, estas propiedades cuando existan ¿vale? no es, es decir, esto es como la propiedad digamos, eh, eh, puede describirse pero a la hora de formular el resultado hay más cosas a tener en cuenta y por otro lado hablamos de propiedad débil porque va a haber una propiedad fuerte eh, la propiedad fuerte eh, la podemos entender también desde, desde, desde, la, o desde el ejemplo de las funciones holomorfas. Sabemos que una función holomorfa que se anula en un, en un subconjunto debe ser cero, pero también sabemos que si en un determinado punto todas sus derivadas se anulan, pensemos que la función holomorfa la estamos, eh, la estamos desarrollando ¿no? en, o una función analítica en Taylor, si todos los coeficientes que corresponden a las derivadas en un cierto punto son cero entonces eh, la función va a ser cero, al menos en el entorno eh, donde esa aproximación valga pero lo podemos ir eh, completando ¿no? eh, entonces eh, la misma idea la podemos aplicar al caso de, al caso de soluciones de, de ecuaciones en derivadas parciales eh, el hecho de que, las, de que las, eh, todas las derivadas se anulen también lo podemos pensar como que nuestra función analítica en ese punto decae más rápido que, cual, que cualquier polinomio ¿vale? y esta es un poco la idea que vamos a, a tener eh, en mente a la hora de formular nuestra, nuestra propiedad fuerte entonces vamos a decir que un operador satisface esta propiedad si cualquier solución que esto se conoce lo de que decae más rápido que cualquier polinomio eh, es lo que llamaremos que se, eh, se anula de orden infinito y matemáticamente lo podemos expresar, como veis aquí, eh, implica que la función ha de ser idénticamente nula. ¿Vale? Entonces, tendremos, es, bueno, veremos algún resultado con las dos. Eh, y por último, eh, lo que podemos hacer también es cuantificar estas, estas propiedades. Ahora, cuantificar estas propiedades. ¿Qué significa cuantificar? Pues en el caso de que nos interesa, que va a ser la, la, la versión débil, significa que dado eh, sabemos que eh, si la solución se anula en un dominio, vamos a pensar omega pequeño, implica que se anula en uno grande, pero ahora queremos medir si es pequeño en ese dominio omega pequeña, cómo de pequeña va a ser en el grande, ¿vale? Eh, bueno, esto en general no, no es posible a menos que asumamos cierta, eh, cierta hipótesis de partida, cierta condición a priori, es decir, pues vamos a saber, por ejemplo, que partimos de eh, una, una función acotada en cierto espacio, ¿vale? En ese caso, que si la existencia de una función eh, que, que nos va a medir eh, el tamaño, digamos, en, el, en todo el dominio, en función del tamaño en el dominio pequeño, está clara. Es decir, existe. La, la parte importante es eh, si, qué podemos decir de esta función. Es decir, sabemos que existe, es una función que obviamente se va a ir a cero cuando, cuando esto se vaya a cero, porque es lo que nos da la, la, eh, el resultado de continuación única débil. Pero lo que queremos medir es, bueno, cómo es esta función, cómo se va a cero, ¿no? Puede irse a cero. Eh, horriblemente mal y en general encontraremos cosas de este estilo que igual no son las mejores pero eh, bueno nos dan cierta estabilidad un ejemplo de esto eh, es el, el, la, ecuación, la desigualdad de tres bolas para funciones armónicas tenemos una función armónica en una bola consideramos tres bolas concéntricas aquí vamos a tener en la bola mayor vamos a tener la información a priori esto vamos a suponer que está acotado por cierto número entonces lo que obtenemos es que en la bola intermedia, el supremo, en cierto modo, cierta medida del tamaño de la solución, está controlada por el, el tamaño de la solución en una bola más pequeñita. ¿vale? Entonces aquí tendríamos algo de este tipo eh, y como he dicho siempre con cierta información a priori. Y de forma más general podremos considerar este tipo de resultados en los que la dependencia quizá no sea eh, o, el, o la, lo que queremos estimar no tiene que ver con el tamaño de la función en un, en un espacio más pequeño, sino podríamos pensar pues con eh, condiciones de, de, de, de, en la frontera, pues en el caso de la continuación única desde la frontera, o también podríamos considerar no soluciones, eh, sino eh, bueno pues el, el operador aplicada a la función satisface lo que sea, tenemos cierta información sobre esto. Eh, que es pe algo pequeño, pero queremos ver según cómo de pequeño es esto, cómo de pequeña es nuestra función. vale Entonces, eso es un poco el tipo de cosas eh, de, las que, de las que voy a hablar. El último punto no, no va a aparecer. Así que, eh, en una primera parte de, de la charla, intentaré eh, ser breve, no dar muchos detalles. Eh, podréis ver más información en las slides en las que, no, en la que voy, no voy a entrar. Pero lo que quiero un poco es mostrar Primeramente, eh, propiedades de continuación única y teoremas de aproximación de tipo RUNGE para operadores locales, luego veremos un poco para no locales y terminaré con, eh, mencionando las aplicaciones un poco más concretamente eh, re, que están también eh, motivadas o relacionadas con las imágenes del principio. uy Disculpad, a veces yo cambio aquí y veo que, y veo que esto va un poco más, un poco más tarde. Vale. Vale, pues empecemos en el caso de eh, propiedades de continuación única para operadores locales, simplemente un, un, uh, una breve descripción eh, histórica digamos, eh, como dije podemos pensar que el, que la, la primera, el primero de estos resultados es eh, lo que mencionamos para funciones holomorfas y ahora se trata de extender esto pues, de las ecuaciones de Koch Riemann a ecuaciones más generales. El primer resultado que podemos ver en este sentido es el teorema de Holmgren eh, que es válido para operadores lineales con eh, coeficientes analíticos entonces ahí las soluciones son analíticas y volvemos al caso anterior El primer resultado eh, que ya trataba coeficientes no analíticos eh, y bueno en particular eh, operadores elípticos eh, fue, fue, se debe a, a Carleman en 1939, él estudió eh, bueno, la versión fuerte en operadores de este tipo, la aplaciano más un potencial, que es algo eh, bueno, pues que lo podemos ver como la ecuación de Rödinger ¿no? y des, incluso desde el punto de vista físico es muy interesante. Y de hecho, uno de los, eh, en, en muchos trabajos posteriores, eh, una, uno de los principales eh, eh, puntos de estudio era bueno, eh, ¿cómo puede ser Q eh, en cuanto a regularidad? ¿no? Porque en física pues, podemos tener potenciales bastante irregulares, entonces eh, este tipo de resultados eh, eh, pues no, nos pueden hablar de cómo está el problema puesto ¿no? y, y también eso, entender distintas irregularidades, para qué, para qué Tipo, distinto tipo de regularidades, estos resultados eh, son, son o estas propiedades son, uh, son válidos, pues era uno de los principales motivos. Carleman eh, a la hora de estudiar este problema lo que hizo fue utilizar eh, unas estimaciones eh, que bueno parecen estimaciones eh, de ecuaciones en derivadas parciales al uso con la diferencia de que tienen ciertos pesos, vale que es la clave que nos permite en cierto modo eh, poner el foco en, el, en la propiedad o en el comportamiento que queremos, que queremos estudiar. Y esto es lo que se conoce o lo que dio lugar a lo que se conoce hoy en día como estimaciones de Carleman y que son uno de los, eh, de los métodos más usuales a la hora de probar este tipo de resultados, como podéis ver a, a continuación. Como he dicho, a partir del 39 eh, eh, ha habido bastante literatura al respecto, considerando pues, tanto eh, coeficientes eh, variables a... a pues, Digamos, al nivel del de Laplaciano, ¿no? Pues en vez de la pues tener por ahí algunos coeficientes y también a nivel de la regularidad de este potencial. Y las técnicas más usadas, además de, la, de las estimaciones de Carleman, también son uy, esto no se ve con así. Eh, métodos de, de, con la función de frecuencia. Con esto en nuestras manos podemos eh, deducir los, los, eh, las propiedades de aproximación de tipo RUNGE que ahora eh, me gustaría bueno, eh, enseñar de nuevo, pero desde gráficamente para quedarnos con la idea. Eh, cuando, es decir, un, un operador satisfará una de estas eh, propiedades de aproximación de tipo RUNGE este en el caso sencillo de que, bueno, todos los dominios son eh, acotados lo que vamos a partir es de una solución de, de la ecuación en un dominio y lo que queremos o lo que podemos, vamos a poder asegurar si esta, esta propiedad se satisface es que en un dominio más grande vamos a encontrar una solución tal que la diferencia entre ambas en el dominio de partida, como estuve diciendo al principio, es tan pequeña como queramos. ¿Cómo está conectado esta esta propiedad con la anterior? Pues por esta por esta equivalencia. Eh, que Podríamos ver eh, ahí, es decir, para el caso, por ejemplo, del aplaciano, es muy sencillo ver cómo eh, podemos probar eh, eh, en los teoremas de Runge a partir de la propiedad única. Solo un pequeño detalle: necesitamos la propiedad de continuación única para el adjunto. ¿vale? Hay un, de, un detalle técnico ahí. En el aplaciano nos da igual porque el aplaciano y su adjunto son lo mismo. Pero, eh, bueno, esta es la relación entre las dos propiedades que estoy comentando siempre. Y como he dicho, va a haber ciertas condiciones en eh, la relación entre el, el dominio pequeño y el grande. Y el grande, es decir, aquí eso ha, he, he tomado los dos acotados. Podríamos tomar alguno no acotado gracias a los resultados más recientes que existen. Y de hecho, eh, bueno, aquí podéis ver un poquito cómo ha sido eh, o parte del desarrollo de este tipo de, de de resultados que, como dije, parte del teorema uh, no, no lo veis eh, del, teorema, del teorema de Runge para funciones holomorfas. Eh, el caso de operadores elípticos empezó a estudiar en los años 50 por Lask y Malgrange, y luego se extendió eh, por Browder en los 60, y en los que ellos consideraban eh, o probaban aproximación en eh, compactos. Eh, es decir, más o menos el caso que teníamos anteriormente. Y como dije eh, al principio, la condición eh, para los operadores elípticos siempre es que eh, el dominio pequeño no tenga agujeros, digamos, ¿vale? Eh, que es lo mismo que necesitamos para runge. En realidad... Eh, años después, Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas, y bueno, luego con eh, otros uh, colaboradores para, para, ciertas, eh, para completar ciertas, ciertos aspectos, eh, trabajaron en la mejora de este tipo de resultados considerando eh, otras situaciones. En particular, una de ellas es la aproximación en, eh, en eh, dominios no, no, no acotados. Y en este caso, pues tenemos que reescribir un poquito la condición, porque ahora... Eh, podríamos hablar de agujeros pero lo que es decir aquí el, el punto es que si por ejemplo pensamos que nuestro omega tilde donde queremos la solución eh, la solución global es realmente global en todo el espacio eh, y nuestro omega donde tenemos la aproximación no es compacto es decir podemos pensar que nuestro omega es no sé algo de este estilo en este caso Podemos hablar quizá de agujeros, ¿no? porque tenemos aquí una parte y aquí otra parte, pero esto sería un dominio válido porque lo que pedimos es que los agujeros, digamos las partes que la, el complemento de, de nuestro omega eh, siempre alcance el infinito. ¿vale? Entonces esto digamos que alcanza el infinito por aquí, esto por donde queramos. ¿vale? Entonces por eso está un poco reescrita la condición. Y bueno, otras mejoras y también versiones cuantitativas de, de, de este resultado. Eh, por otra parte, qué pasa con operadores parabólicos, que es donde yo más he trabajado, bueno, eh, en este caso los resultados que había eran muy escasos, solo había un par de resultados eh, de los años 60 70 y se restringían al operador eh, del calor, a este operador, y a dominios acotados como, como el caso de laximal Branch. Entonces, eh, parte de, de mi tesis, en colaboración con Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas, fue extender la teoría de, de aproximación de tipo RUNGE para operadores parabólicos generales y considerando pues, dominios eh, no acotados y otras, y otras mejoras que son necesarias en algunas de las aplicaciones. No voy a entrar en detalle, simplemente eh, me gustaría eh, mencionar la, la digamos, los requisitos que nuestro omega debe cumplir. Que están escritos aquí, pero eh, supongo que es mejor verlos. Antes estaba diciendo que lo que necesitamos es que, eh, vamos a quedarnos con el caso acotado, nuestro omega no tenga agujeros. ¿Vale? Entonces esto no tiene agujeros, en principio en R2. Pero si ahora estamos en el caso parabólico, donde tenemos una, una variable temporal, lo que necesitamos es que no tenga agujeros cualquier intersección con eh, tiempo fijo, es decir, en este caso el tiempo fijo es eh, rectas ¿no? y lo que no podemos tener es agujeros, pues en este caso tendríamos uno, esto es un agujero en el corte, aquí en el caso de que tenemos dos dimensiones espaciales no hay agujeros, porque todo, es decir, si quitamos estos, el complemento sería quitar efectivamente dos agujeros, pero el complemento es conecto, no hay problema. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues eso, mencionar o destacar que cuando Mencionaba al principio las, estos tipos de, de propiedades. Necesitamos ver para qué operadores eh, se satisfacen y eh, bajo qué condiciones en, en los dominios. Y ya por mencionar eh, rápidamente un resultado cuantitativo. Aquí, eh, bueno, eh, simplemente he escrito aquí uno eh, que hemos, eh, hemos obtenido eh, recientemente en colaboración con Ancana Rulan, eh, de aquí de Heidelberg, y Victoria Zatón de Zúrich, en el que, bueno, eh, consideramos este operador, eh, que es el ejemplo acústico. Eh, K puede verse como, si pensamos en, en, en eh, la ecuación de ondas y cuando la, la es decir, separamos ¿no? en la parte espacial y, y temporal, K puede pensarse como la frecuencia. Eh, eh, q como, como la, relacionado con la velocidad del sonido por ejemplo y también vamos a considerar un potencial aquí ¿vale? hay ciertas propiedades, no voy a entrar en detalles o ciertos eh, requisitos que asumimos y simplemente quiero mencionar qué pinta tiene un resultado de Runge en su versión cuantitativa aquí todo es acotado y lo que vamos a tener es similar, partimos de una función eh, que solucione en este dominio y lo que queremos es una función en el dominio grande, pero ahora encima podemos pedir que, eh, que en toda esta parte del, del, de la frontera sea cero, es decir, que el soporte de, del dato en la frontera se, se, se contenga en cierta, en cierta parte que vamos a dar, ¿vale? Y ahora nuestro resultado es cuantitativo en este sentido, la diferencia, la aproximación va a ser tan pequeña como queramos por aquí aparece eh, cierta medida o, o cierta dependencia de la función original, pero vamos a pagar un coste cuando hacemos esto, es decir, cuando queremos ver esto más pequeño. Y el coste se va a reflejar en cómo podemos estimar el valor en la frontera, es decir, podemos tomar aproximaciones mejores, pero esto nos va a repercutir en que la función que nos aproxima en la frontera sea peor, a pesar de que aquí impongamos que sea cero, pero aquí igual es mucho peor, ¿vale? Y esto se refleja en esta dependencia que, bueno, en ciertos casos eh, puede, puede mejorarse eh, la dependencia con el error y también hemos estudiado que para nosotros era la clave en este, en este proyecto la dependencia con la, con la frecuencia, por lo que veremos al final. Esto cierra un poco la parte de, de locales, eh, voy a mencionar brevemente la de no locales, intentaré ser eh, rápida porque como he dicho quería centrarme más en, en, en, en aplicaciones El operador, eh, el aplaciano fraccionario que como he dicho es uno de los que más aparece, eh, aunque bueno, consideraremos la ecuación de Rodinger asociada a él, es decir siempre vamos a poder añadir un potencial es un operador eh, que, como he dicho, en el caso clásico, que es este, eh, o clásico usual, eh, interpola entre la identidad y el aplaciano, ¿vale? Si cogemos un gamma entre 1 entre y 2, pues será una interpolación entre el aplaciano y el bilaplaciano, y así. Y eh, en general lo podemos definir a través de su, de su multiplicador de Fourier, como podéis ver aquí. Aunque existen diferentes definiciones equivalentes, y por ejemplo, es decir, en este caso también podemos dar esta otra definición. Eh, aquí he intentado un poco, eh, bueno, condensar algunos de los resultados que existen para, eh, en relación con la continuación única para este tipo de operadores. Eh, los casos más estudiados correspondían hasta, correspondían con, con el rango típico que es con gamas entre 0 y 1 eh, y lo que fue mi primera incursión en el mundo no local y, y mm, a trabajar más con eh, eh, con la continuación única eh, fue en el, en el rango de órdenes más altos eh, y en, la, en el setting de, de la versión fuerte. No voy a mencionar aquí el, resu, el resultado eh, concreto, eh, simplemente eh, bueno destacar que aquí estoy escribiendo antilocalidad por lo que antes había llamado continuación única, pero como dije no era aquello el, digamos, el, el resultado propiamente de continuación única eh, eh, dicho, sino esta, es decir, de las, de las propiedades de continuación única podemos deducir esta otra propiedad, que es una propiedad puramente no local, pero no todos los operadores no locales la cumplen, ¿vale? Eh, por eso se, se suele conocer como antilocalidad. Y de nuevo mencionar que los métodos típicos para obtener este tipo de resultados son los anteriores, que eh, sirven para, para operadores locales a los que vamos a sumar una extensión que nos permite pasar de nuestro problema no local a un problema local. En el caso del aplaciano fraccionario eh, se utiliza la llamada eh, extensión de Caffarelli silvestre, que lo que hace es vamos a añadir una variable positiva, entonces vamos a, vamos a considerar el semiespacio, ahí vamos a tener una ecuación elíptica, imponemos que en la, en la frontera, que sería el, hiper, el hiperplano, eh, la función es nuestra, nuestra U de partida, nuestra función de partida, y lo que vamos a poder comprobar es que eh, la derivada normal, que sería como las eh, condiciones Neumann, lo que nos devuelve es el operador fraccionario que, que estamos considerando. Entonces, vamos al, al contexto local, utilizamos los, ah, las, los eh, argumentos típicos y luego volvemos al no local. Eh, el año pasado, de nuevo con Ancana Rulan eh, eh, Trabajamos en desarrollar métodos que no impliquen o que no necesiten de esta extensión eh, y, que, y que sirvan para distintos operadores. Eh, bueno, aquí podéis ver eh, en qué se basan los, los otros métodos y, algunas de las, y algunos de los operadores que, que, que tratamos. Eh, me interesa para, para la parte final este caso, eh, la transformada de Hilbert. ¿vale? Eh, entonces los resultados que obtenemos son cuantitativos de nuevo aquí para tener un ejemplo de la continuación única cuantitativa si recordáis del principio lo que teníamos era controlar la función con una información a priori que sería esta es decir pues eh, la norma h1 consideramos también la derivada y lo que vamos a tener es un módulo de continuidad logarítmico de modo esto podemos ver que cuando esto se va a cero esto se va a cero, que es lo que esperamos eh, y tenemos este decaimiento, ¿vale? Esto es, eh, más o menos el tipo de resultados es análogo para el, eh, los distintos operadores y, las, y los dos métodos, pero quedémonos eso, con el, con el caso eh, de Hilbert y con esto, de nuevo, una vez que tenemos la continuación única, podemos probar eh, teoremas de aproximación de tipo Runge, eh, que si vemos en el dibujo para eh, simplemente quedarnos con la idea partimos ahora como mencioné al principio no de una solución sino de cualquier función y lo que vamos a es a buscar una solución del problema o de esta ecuación en esta zona ¿vale? que esté soportada en un omega un poco más grande que vamos a dar el que nosotros queramos y que bueno pues sea se aproxime tanto a, a, la, a la función original como queramos y bueno, un poco de literatura. Y con esto eh, voy a cerrar lo que es la parte de, la parte de las propiedades y ahora eh, en el tiempo restante voy a mencionar las aplicaciones. En general, este tipo de resultados, fundamentalmente el, eh, los resultados de tipo RUNGE, se aplican en el contexto de eh, la teoría de control, en problemas inversos y también lo hemos aplicado nosotros en la prescripción de propiedades cualitativas de soluciones a EDPs. Eh, empezaré con este último punto y luego pasaré a problemas inversos, pues fundamentalmente eh, el problema de Calderón, como mencioné, y también el problema que, es decir, relacionado con la tomografía de, de axial computerizada. Cuando hablo de prescribir propiedades eh, para, para EDPs, lo que, a lo que me refiero es, eh, vamos a tratar fundamentalmente con por ejemplo, eh, conjuntos de nivel. El conjunto de nivel es eh, aquellos puntos donde la función es igual a cierto número. ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que, dado cierta forma de una, de un, de un, cierta superficie, quizás es mejor explicarlo directamente con el dibujo. Este fue uno de los primeros resultados obtenidos por Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas de este tipo de, de problemas. Eh, lo que ellos eh, buscaban es, vale, vamos a considerar una función armónica, una solución de y en R3 y lo que queremos ver es si eh, uno de una, es decir, sus conjuntos de nivel, pues cogemos uno de ellos, eh, una componente de él puede parecerse a algo de este estilo y lo que probaron es que efectivamente existen soluciones eh, o funciones armónicas con un conjunto de nivel que se parece a esto, esto que veis aquí eh, es como si tuviéramos un, un, un andamio, ¿vale? es decir, como eh, ci, eh, cilindros eh, unidos ¿no? y que se extiende al infinito. ¿vale? Eh, para tener soluciones no triviales de la, del la, de aplaciano la no podemos tener eh, conjuntos de nivel acotados. Entonces es lo que probaron y cuando digo que se parezca a esto es, bueno, pues que es alguna pequeña perturbación eh, podamos ver algo de este estilo. Otra de, las, otra de las propiedades que, que se pueden describir, como mencioné al principio, son la existencia de estructuras de vorticidad anudadas en, en fluidos. ¿vale? En particular con esto probaron una conjetura eh, antigua de Lord Kelvin, entonces lo que vieron es que efectivamente se pueden encontrar soluciones o fluidos estacionarios que tengan... Eh, eh, estructuras de vorticidad pues que parezcan como este nudo y de hecho es algo que eh, eh, al tiempo casi eh, se vio en el laboratorio, esto es una imagen eh, producida en, en un laboratorio de Chicago eh, de, de algo que realmente observaron eh, otro, Otra de las cosas que, otro de las propiedades que podemos prescribir eh, es el caso de eh, vamos a considerar eh, superficies mínimas en forma de, super, de, de grafos mínimos, es decir, funciones que satisfacen esto, por ejemplo, sobre el disco y tal que el corte con el disco pues se parezca o contenga una curva como esta o una ligera modificación de ella. ¿vale? Eh, en este caso lo que utilizamos fueron teoremas de Runge eh, para Laplaciano que pues los que podíamos obtener del Aximal Grange pero aquí hay un digamos que hay una parte para probarlo eh, extra digamos que tiene que ver con el hecho de que la ecuación que consideramos, la ecuación de los grafos mínimos, es no lineal. ¿vale? Los resultados que he mencionado hasta ahora eran para ecuaciones lineales, donde aplicamos la parte de RUM. Entonces, bueno, esto precisa eh, bueno, pues hacer un, un pequeño paso más. Y relacionado con... Con, los, eh, con el caso parabólico, eh, lo, que, lo que estudiamos, pues como se mencionó al principio, fue el movimiento. Ah, perdón, que no lo veis. El movimiento de puntos, eh, de puntos calientes locales, o se conocen como hotspots. ¿Qué son? Si pensamos en el caso de, de una distribución de temperatura que evoluciona pues, de acuerdo a la ecuación del calor, vamos a poder encontrar puntos pues como este, eh, donde la temperatura aquí no parece, parece máxima, pero también hay puntos como este otro, donde la temperatura es al menos localmente máxima, vale, estos son los, nuestros eh, puntos calientes locales o local hotspots. Eh, lo que nosotros probamos es que si me dais una trayectoria, es decir, a mí me dais, eh, me decís un camino que voy a seguir con cierta velocidad vamos a pensar en el plano entonces yo me voy a ir moviendo en el plano eh, de acuerdo a, un, a, a la trayectoria que me dais pues vamos, eh, va a existir una solución de la ecuación del calor o de una ecuación eh, parabólica más general tal que en cada, para cada tiempo tenga un máximo eh, un punto local máximo uno de estos eh, no, un punto local un punto máximo locales o punto caliente local, perdonad, cerquita de donde yo estoy en ese momento, ¿vale? Es decir, yo me voy moviendo y no justo donde yo estoy, pero muy cerca a mí puede existir uno de esos uh, local hotspots. Eh, de forma análoga también podemos prescribir cómo, eh, cómo son o eh, a qué se parecen las eh, curvas isotermas, es decir, los puntos, las curvas isotermas son, de nuevo, fijamos el tiempo y consideramos lo que antes eran los conjuntos de nivel, es decir, puntos donde la temperatura es constante. Entonces vamos a poder decir, bueno, pues eh, a mí me, me, me dais ciertas curvas que incluso me podéis decir, pues en este intervalo de tiempo esta curva, en este intervalo de tiempo está otra curva. Y lo que yo puedo eh, responder es que va a existir una solución de la... de de la ecuación parabólica tal que para cada uno de esos intervalos eh, encontremos una, un, una curva isoterma parecida a la que me habéis dicho y parecida es eh, una, un una modificación por un difomorfismo tan pequeño como queramos ¿vale? no va a ser exactamente la misma pero va a ser muy, eh, muy parecida pues este es un poco el tipo de... El tipo de de propiedades que podemos prescribir. Eh, tenía aquí brevemente cómo funciona eh, la prueba, eh, no voy a entrar en ello, simplemente destacar que la idea es partir de una solución, eh, de una solución del problema eh, digamos en un entorno pequeño, aproximamos por, gracias a nuestro teorema de Runge y luego tenemos que ver que la propiedad que buscamos y que vamos a imponer a la, a, la solu, a la solución que construimos a mano, digamos, eh, en, un, en un entorno pequeñito, no se, no se destroza cuando perturbamos gracias a nuestro teorema de aproximación. Pero ya estoy a punto de que se me termine el tiempo, así que no voy a entrar en detalles de ello. Vale, ahí. Y voy a pasar a hablar brevemente del problema de Calderón, que ya mencioné anteriormente. Es decir, el problema de Calderón es un problema inverso. ¿Qué significa inverso? Normalmente trabajamos con problemas en los que conocemos la ecuación, imponemos ciertas condiciones en la frontera, por ejemplo, o datos iniciales, si, si es una ecuación de evolución y lo que pretendemos es obtener la solución. ¿no? Aquí, en un problema inverso, lo que pretendemos es, a partir de ciertas medidas, eh, que puede ser en la frontera, por ejemplo, pretendemos recuperar no la solución, sino los coeficientes de la solución o parte o información que tenga que ver con el problema. Es decir, aquí vamos a tratar con coeficientes, podría ser el dominio donde está definido o demás. El problema de Calderón es uno de estos problemas. Eh, como dije anteriormente, tiene o, o digamos la, la idea original eh, tiene que ver con, la, con las explotaciones petrolíferas. Eh, Alberto Calderón era un ingeniero argentino que en los años 40 trabajaba en una empresa de, de extracción de petróleo y le propusieron el siguiente problema, ¿vale? Nos tienes que decir dónde hacer una perforación, pero no queremos hacer una perforación de prueba, digamos, ¿no? Es decir, con medidas baratas, no invasivas, saber si conviene hacer una exploración ahí o no. Y entonces él dio con este, con este problema que luego eh, propuso matemáticamente. Eh, la conductividad del medio... Eh, cómo se conduce la electricidad en un medio va a depender de los materiales si tenemos una bolsa de petróleo la conductividad va a ser diferente entonces lo que se pretende es poner sobre la superficie eh, entiendo que son electrodos eh, eh, imponer unas, unas corrientes y medir voltajes y a partir de esas medidas en la superficie recuperar la conductividad en el medio y como dije es la misma idea que subyace bajo la tomografía de impedancia eléctrica donde eh, lo que pretendemos es observar la conductividad del pulmón, que dependerá de si hay un tumor o no, a partir de medidas eh, que se toman en, sobre el cuerpo. Matemáticamente el problema tiene esta pinta. Ahí. Eh, esta es la ecuación de conductividad que puede deducirse de la, de la ley de Ohm. Eh, este es el potencial eh, en la frontera y lo que nosotros vamos a conocer es lo que es el operador de dirichlet Neumann que dado el, dado el potencial en la frontera nos va a decir, eh, es, nos va a dar esta cantidad, esta cantidad, donde V es la solución del problema, pero esto no lo conocemos, insisto, no conocemos la conductividad, pero esto, es decir, desde el punto de vista físico es la, es la electricidad, que la, el flujo de, de corriente eléctrica que, que sale o entra en, en, la, en, en la frontera. Y la pregunta es, ¿podemos a partir de este conocimiento determinar... Eh, gamma y eh, es decir, esa es la pregunta, eh, parte del estudio se ha hecho eh, en una forma equivalente que es utilizando la, una ecuación de Rodinger. tenéis aquí el cambio de variable, en vez de considerar este problema lo que podemos considerar es el aplaciano más un potencial, en este caso el operador Dirichlet to Neumann me da directamente de la, el dato Dirichlet me devuelve el dato Neumann y la pregunta es la misma, podemos determinar el potencial a partir del conocimiento de este operador. En realidad las preguntas, eh, es decir, hay más cosas a tener en cuenta o la pregunta debe completarse. Hay tres eh, partes fundamentales en este problema. Primero es la unicidad, es decir, si tenemos dos operadores Dirichlet o norma que son iguales, eh, queremos que el potencial esté unívocamente eh, definido, no? si no, eh, desde el punto de vista aplicado no nos, no nos serviría para darnos información. Segundo es la reconstrucción es decir, ser capaz de, de recuperar el potencial y lo último es la estabilidad es decir, normalmente nosotros si hacemos una medida vamos a tener error, no vamos a tener la medida buena entonces es necesario saber si el error, es decir, cómo nos podemos equivocar en, la, en, la, en el resultado que puede ser eh, tener o no tener un tumor ¿no? Eh, si nos equivocamos en la medida entonces hay que estimar eh, este, este error ¿no? en, en el resultado. Y luego, bueno, otros eh, hay más puntos ¿no? que se podrían considerar, como es el caso de que no, no conozcamos el operador Dirichlet Neumann completo, solo tengamos acceso a medidas en la frontera, pero en una parte de la frontera, pues en la tierra, por ejemplo, solo vamos a poder medir sobre la superficie. ¿no? O también el caso, que no lo he añadido aquí, de tener... Eh, Solo ciertas medidas. Normalmente no vamos a, tener, no vamos a conocer el operador, Neumann porque eso es tener el. es decir, conocer infinitas medidas. Normalmente trabajamos con unas poquitas y a ver qué podemos deducir de ahí. ¿No? Eh, similar a esta idea, tenemos el problema inverso eh, relacionado con la tomografía computerizada que os decía antes, donde eh, se utiliza y probablemente igual en, en la sala ya. Eh, expertos en el tema, eh, para obtener la, la señal analítica se utiliza la, la transformada de, Fourier, eh, de de Hilbert. Perdón. La pregunta es la siguiente, eh, nosotros tenemos una función f, que vamos a saber que está soportada aquí, conocemos la transformada de Hilbert, pero no toda, vamos a tener solo acceso a cómo es la transformada de Hilbert en esta ventanita, vale en este intervalo. Bueno, pues con el resultado que mencioné eh, eh, en, anteriormente para, para ecuaciones eh, no locales, lo que podemos obtener aquí escrito en el caso concreto de la transformada de Hilbert eh, es, esta, es esta relación que nos va a dar la estabilidad del problema a partir de la medida restringida aquí. ¿vale? Y esto es algo que sí que realmente eh, aparece en el problema de, de tomografía computerizada porque normalmente... Lo que consideramos es eh, información parcial, ¿no? Y bueno, a veces aquí estoy asumiendo ciertas cosas que no sé si se ve aquí al fondo, eh, se pueden cambiar un poquito, pero lo que normalmente consideramos es la transformada eh, a, truncada y eh, eso, tenemos, queremos conocer datos sobre esta, en esta parte que sería donde el paciente eh, está eh, es decir lo que corresponde al cuerpo del paciente ¿no? entonces eh, pues con esto podemos eh, obtener resultados de estabilidad que no es tan buena como nos gustaría ¿no? porque es logarítmica eh, del problema y ya termino, perdonad por, la, por, la, por el delay eh, mencionando eh, un, par de, un par de resultados más obtenidos a partir de lo que vimos anteriormente por un lado eh, perdonad eh, un segundín, me he ido aquí. Eh, si recordáis el resultado que presenté de, para, para eh, cuantitativo para la ecuación de Henghol eh, acústica, que era esta ecuación de aquí, bueno presenté el resultado cuantitativo de Runge, pues con ese resultado lo que podemos obtener es la estabilidad para el problema de Calderón asociada a este, a este, problema, a este, este operador. Es el mismo, es decir, es lo mismo que antes, pero consideramos esto, ¿vale? Es decir, consideramos eh, esta parte en vez de solo una, una potencial Q. Y aquí, la, la gracia del asunto o eh, el interés de, de, del asunto, por eso hice mención a que nosotros buscábamos cómo dependía nuestro teorema de Ruge cuantitativo de la frecuencia de, de, de la K es que podemos ver aquí la, la estabilidad que es tanto en Q como en V este es digamos el error que vamos a cometer en la medida ¿vale? asociado al error en el operador y lo que podemos ver aquí es que para frecuencias muy altas es decir, en general vamos a tener una dependencia logarítmica, que no es tan buena como quisiéramos, pero es lo que hay en muchos de estos problemas. Pero lo que vemos aquí es que en el caso de frecuencias altas, el término dominante es esto. Vamos a tener una dependencia de tipo Lipschitz, que es, digamos, la dependencia buena. ¿vale? Y ya para terminar, eh, el problema de Calderón fraccionario. Mismo, mismo tipo de problema, pero ahora... Cambiamos el aplaciano de antes por el placionario. Este problema que fue eh, propuesto inicialmente por Gossalo y Ullman en el 2016 hacía eh, eso mismo, cambiar el aplaciano por el aplaciano fraccionario. Pero como se trata de un operador no local, el problema no, no, no basta con imponer condiciones en la frontera. Necesitamos imponer condiciones fuera de todo, eh, es decir, necesitamos saber cómo es U fuera de, de omega. ¿Vale? porque el operador fraccionario va a depender de ello, esta es la mayor diferencia entre local y no local y el operador tu neumann pues no me va a dar datos de frontera eh, o funciones en la frontera y me da en la frontera de nuevo sino en el complemento, es decir, esto es eh, todo el espacio menos omega vale y es lo que me va a dar y de nuevo la pregunta es la misma, podemos estudiar los distintos casos y aquí lo que nuestros teoremas de, de tipo Runge nos permiten probar de forma muy sencilla en comparación con cómo se prueba la unicidad que existe para el caso local, es decir, el problema de Calderón está bien estudiado, hay unicidad, reconstrucción bajo ciertos requisitos y estabilidad. Eh, y la unicidad que implica eh, la construcción de unas soluciones... Mm, concretas para, para ser capaces de probarlo aquí aunque no voy a entrar en detalles se puede hacer gracias a nuestros teoremas de, de Runge eh, o a los teoremas de Runge en este campo en cuatro líneas fundamentalmente ¿vale? eh, pero como he dicho creo que ya he sobrepasado el tiempo eh, permitidme terminar aquí eh, y muchas gracias por vuestra atención Uy. Yo tengo eh, cuando hablabas de, de prescribir por ejemplo, la trayectoria de los puntos calientes y luego encontrar soluciones que se aproximaban, bueno, a, salvo por un difomorfismo, tanto como queríamos a esos puntos calientes. entonces en realidad es un problema inverso, ¿no? Es decir, ¿qué ha diferenciado entre problemas inversos y...? A ver, ahí sí es cierto, no he hablado ni de, ni de inversos ni de directos, en cierto modo lo es, eh, porque es decir, no sé, no, no sé si hablar de inversos en realidad es un directo donde las condiciones cambian mucho, es decir, si pensamos en directo como... El, el, la, eh, es decir, normalmente en el directo conozco la ecuación, conozco el dominio y conozco las condiciones de frontera iniciales o demás. Aquí lo que estoy haciendo es cambiar condiciones de frontera o si estamos en todo el espacio pues sería de, igual cierto decaimiento, eh, ciertas condiciones iniciales, estoy cambiando esa parte... Porque tenga este comportamiento, porque tenga conjuntos de nivel, así, o porque tenga puntos locales, eh, eh, puntos máximos locales, así. Entonces, en ese sentido, sé que no es el directo tal cual, ¿no? Pero tampoco no sé si me atrevería a hablar de inverso. Porque digamos que, la, eh, que lo que jugamos es con la solución, no con, no con el problema, no con, la, no con la ecuación, no con. Eh, eso, es más ver las condiciones, de otra, ver otras condiciones, vamos a decir yo En procesamiento de imágenes se da mucho ese tipo de problemas escritos, creo que por ahí aplicaciones tienen que hacer en el procesamiento de imágenes seguro. Vale, Sí, yo creo gracias. que sí, pero bueno remarca que eh, hasta ahora los resultados eh, aunque eso, he dicho aplicaciones y demás, pero lo que probamos es existencia, la construcción no sí. es no es explícita Vale, gracias. Muchas gracias a, todos. gracias a todos por venir y que vaya muy bien, María Ángeles. Por Alemania. Igualmente. A ver si alguna vez Perdón. coincidimos por ahí. Sí, sí cuando vienes a Esencialmente. Aquí, socialmente. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.